Thank you. Hola, ¿cómo estás? Otra maravillosa semana desde aquí de Bogotá, Colombia, trayendo las buenas nuevas del reino de los cielos a través de la fe que conquista. De esos videos, de esos mensajes que vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor. Mira, aquí yo estaba mirando la red, nuestras redes sociales y había muchos anuncios que decía, trabaja desde casa, trabaja desde casa. Y yo decía, wow, Señor, hay muchos anuncios que trabaja desde casa por lo que está pasando. Y el Señor nos lleva y nos dice, yo he mandado a mi pueblo que trabaja desde casa. ¿Cómo estás a parte espiritual? ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo estás con tu, fam eh, eh, con tu familia, con tu hogar? ¿Cómo realmente estás teniendo paciencia en, eh, en este proceso? El Señor nos, nos, nos pregunta. Y por eso ese título es, Trabaja desde casa. Por eso este mensaje, vamos a ir a segunda de crónicas, capítulo 7 del versículo 14 al 16.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 porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando que, de, que debemos trabajar desde casa, de que debemos de mirar realmente si tú no tienes esa comunión con el Señor, si no estás bien en tu hogar, todos tenemos errores. Claro que si tú estarás preguntando, pero yo a veces tengo discusiones con mi esposa o con mi esposo, es parte del proceso. Hoy vemos que hay, una, hay un índice de divorcios, pero no, no. algo que debemos de, de hacer, mis hermanos, es de vestirnos de esa armadura de Dios. De no dejar que Satanás maquine nuestras mentes y que llegue a nuestro corazón. No, lo hemos hablado. Y por eso el Señor dice, si se humillare en mi pueblo, ¿realmente te estás humillando como, como ese varón, como esa varón, como esa idónea ¿Realmente sobre el cual mi nombre es invocado? ¿Realmente la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús, su Santo Espíritu, su Consolador, está en tu casa, en tu hogar? ¿Realmente está? Y también dice la palabra, lloraren y buscaren en mi rostro y se convirtieren de sus malos hábitos. Realmente la, priori tu prior la prioridad tuya de pronto son los videojuegos, de pronto son otras cosas, las cosas del mundo, más la presencia del Señor. Sabemos que todo, eso, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, pero recordemos que estamos en tiempos postreros. Debemos buscar la presencia del Señor, porque aquí esta palabra nos está diciendo, y si se convierte en esos malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Él, es, él está escuchando ese clamor, Él está escuchando esa oración, Él está escuchando ese, esos ayunos que estamos haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Y también continúa diciendo, y perdonaré, escucha esto, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanará tu hogar, sanará tu familia. Yo sé que tú oras por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por tus hermanas, por tus tíos. Tú, tú oras por toda tu familia y también ora por ese esposo. También ora por esa esposa y por tus hijos. Porque continúa diciendo, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, si tú realmente invocas la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús... Él hará cosas maravillosas. Él hará cosas hermosas en tu hogar. Pero realmente debemos, el Señor nos ha enviado a trabajar, como dice el título de esta emisión, de esta trabaja desde casa. Comienza a mirar qué problema hay en ti, autoevaluarte. Decir, Señor, muéstrame, Pone en, en mi pensamiento y en mi corazón qué debo arreglar, qué debo a hacer mejor en la parte espiritual? ¿Qué debo hacer mejor con mi esposa? ¿Qué debo hacer mejor con mi esposo? ¿Qué debo hacer mejor con mis hijos? Como hogar, como familia. ¿Qué debemos hacer? Estamos trabajando desde casa. No es para que pensemos, me voy a divorciar, me voy a separar. No, debemos lucharla. Como yo le digo a mi esposa, debemos de luchar el último cartucho. Jugársela, jugársela en el nombre poderoso de Jesús. Ese último cartucho nunca se va a acabar, porque lo que unió el, el Dios no lo separa el hombre. Entonces, y continúa diciendo, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Escucha esto, porque ahora he elegido y santificado tu casa, para que en ella mi nombre esté para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces toma esta palabra, toma esta palabra de por él en el nombre poderoso de Jesús. El Señor está santificando tu casa porque ahí está la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Su presencia está ahí y debes glorificarlo. Darle la honra al Señor, eh, ora antes de salir, ora antes de comer el alimento, ora en todo momento a los devocionales como vuestros hijos. Porque el Señor te ha traído con un gran propósito, varón, varona, hijos. El Señor no te ha traído a este mundo porque se le plació, sino porque él, él anhela hacer algo maravilloso. Porque tú eres parte de esa gloria. Tú predicarás a vuestras familias, tú predicarás al contorno donde tú estás. Y algo maravilloso que nos lleva al Señor, uh, el salmista nos decía en el Salmo 103, cap, eh, versículos 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Tú le temes a, a, a, al Señor? Tú dirás, claro que sí. Yo sé que algunas personas dijeron, amén. Si así le temes, y tienes ese temor. Yo sé, como decía, segunda de crónicas, capítulo 7, del 14 al 16, que el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu hogar, en tu casa. No hay ningún león de temor, sino el león de Judá, el que te está protegiendo en el nombre poderoso de Jesús. Satanás, una vez más, y lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo, Puede Destru destruido hace dos mil años en el nombre poderoso de Jesús tenemos el Espíritu de verdad en el nombre poderoso de Jesús porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo recuerda eso y mira que hay una palabra hermosa que me llevaba el Señor también Isaías capítulo 62 versículo 5 eh, que dice porque como el joven se desposa con la doncella se desposarán contigo tus hijos y como se regocija el esposo con, por la esposa tu Dios se regocija por ti qué hermosa esa palabra qué hermosa esa palabra al escuchar que el Señor se regocijará en nosotros por cuando hacemos hacemos lo bueno no importa lo que estemos pasando hay que dialogar hay que con, con uh, tiene ese diálogo esa conversación Orar. Orar en el nombre poderoso de Jesús. No podemos ver eh, hogares cristianos eh, destruidos. Claro que no. Después de esto, vamos a demostrarle al mundo, vamos a demostrarle a la sociedad que oramos. Y te van a preguntar, ¿qué hiciste para que tu hogar no se, no se acabara? ¿Qué hiciste para que tu hogar no se destruyera? Tú dirás, oramos. Le pedimos a Jesús, a nuestro Redentor, que nos diera sabiduría, nos diera el entendimiento, ¿para qué? Para que nuestro hogar llegara al próximo nivel, nuestro ministerio. Tú tienes un gran ministerio, uh, varón, varona, tienes un gran ministerio, no dejes destruirlo, porque es lo que quiere Satanás, destruir los hogares, para que el propósito de Dios no sea cumplido. Y mira lo que, recordemos lo que dice Génesis 2, 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Si tenemos esa ayuda idónea, no es para que, para, que, para decir, oh, tenemos una mujer y ya. No. Si el, si el Señor nos dio una, una ayuda idónea varones, es porque la necesitamos. Nosotros los hombres, lastimosamente, podemos hacer una cosa al tiempo. Las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Dale gracias al Señor. Porque te está procesando a través de esa varona. Varona, dale gracias al Señor, que el Señor te está procesando a través de ese varón. Si Él los unió, fue alguna, alguna razón de ser. Si tienes esa tentación en tus ojos, en tu mente, y está llegando al corazón, mucho cuidado, mucho cuidado, toda la rodilla. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, necesito ayuda, Señor. Necesito que me ayudes. Y ya para terminar... Esta palabra maravillosa que nos pone el Señor Vamos a ir a Efesios Yo sé que muchos que se saben esta palabra Capítulo 5 del versículo 25 al 27 Mira lo que nos dice el Señor Es una hermosa palabra Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Que nos dice Escucha esto Maridos Amamos a las mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Realmente estamos amando a nuestras mujeres, o estamos en el proceso, o estamos aprendiendo. Yo te lo digo, estoy en el proceso y yo estoy aprendiendo. No me quita autoría en decirlo, estoy en el proceso. Y estoy cambiando, estoy dejando que el Señor me, me transforme. Y lo mismo por parte de ella, ella está siendo transformada y transformado Porque cometemos errores, somos seres humanos, y continúa diciendo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola, purificado en el, en el lavamiento del agua por palabra y termina diciendo este versículo, estos versículos a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese, escucha esto que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha ahora yo te digo trabaja desde casa Comienza a trabajar tu parte espiritual. Comienza a trabajar esa parte de hogar. Si Dios te dio una promesa, ora, clámala a Él. Recuerda lo que nos dice Jeremías, clame a mí. Y yo te mostré esas cosas grandes y maravillosas. Clama, sigue clamando. Porque algo viene, algo maravilloso viene. Tú has pedido la conversión de ese varón, pídelo. Aleluya. Tú has pedido la conversión de esa varona. ¡Aleluya! En el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién hace el trabajo? No un hombre. No lo hago yo. Lo hace nuestro, nuestro Cristo, el que pagó ese precio por nosotros. Dale siempre la gloria. Dale siempre el poder. Te invito a que cierre tus ojos y hagamos esta oración. Padre celestial, para la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, Señor, para poder trabajar desde casa, Señor, en la parte espiritual, en la parte hogar, amado Padre Celestial, porque tú vas a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestro hogar, porque tú eres el fundamento de nuestro hogar, de, de, mi, dile, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, porque vas, tú vas a hacer algo maravilloso, Padre Celestial. Yo siempre te glorificaré, yo siempre te reconoceré como ese Dios vivo y de poder, Padre Celestial, así como tú me has ayudado, Señor, de, en, en esta travesía, Señor, en esta, en esta aventura, como a veces yo la llamo, Padre Celestial, yo sé que tú vas a ayudar con cada uno de mis hermanos. Y Padre Celestial, tú le vas a dar la sabiduría, el entendimiento a cada uno de ellos, Padre Celestial, porque ellos van a servirle a otro Señor. Ese conocimiento, esa travesía que ellos han pasado, Padre Celestial, la van a pasar a otros, esa sabiduría que tú le vas a dar te pedimos Señor, que cada día Señor donde es más humildad, más amor más, más sedumbre, más fe, Padre Santo más confianza, Padre Amado en el nombre poderoso de Jesús, Amado Rey te queremos dar la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén mi hermano, mi hermana si tú hiciste, hiciste esta oración, yo te invito que tengan un momento de oración con tu esposa con tu esposo y después con tus hijos, los vas a hacer aparte. Oren los dos y pídenle al Señor que les dé la sabiduría, el entendimiento de trabajar desde casa para que se puedan entender y que el legado que les vas a, hacer, vas a dejar a vuestros hijos sea lo más maravilloso. Que ese legado, que Cristo es el que gobierna en otros hogares. Nos veremos en otro video, en otra enseñanza, aquí en África Conquista. Bendiciones.